Yo quiero felicitar a la Dirección General de Impuestos Internos por haber extendido el plazo de la renovación del Malvete hasta el día 2 de enero del 2020. ¿Por qué lo voy a felicitar? Después de las felicitaciones a la Dje -I, I. Así es, ¿verdad? Sí, deje, I, I. La DGI. DGI. Correcto. Sí. Right. También quiero hacerle un humilde llamado. Y ojalá que esto pueda servir de algo al encargado de la DGC aquí en San Francisco de Macorís. Antiguamente, ¿verdad? Que son los encargados del tránsito. ¿Por qué yo quiero hacer esa combinación? Felicitar a la DGI por haber extendido el plazo del Marbete hasta el día 2 de enero y le hago ese llamado al encargado de aquí de San Francisco de Macorís porque esto, es esto es lo que nos, nos compete a nosotros. No lo voy a hacer ni que, al, al, al, a nivel nacional, no a San Francisco de Macorís, porque es donde nosotros nos movemos, y esa es la parte donde tenemos que dedicarle mayor atención. Mire, encargado de Vigeset y encargado del de tránsito aquí en San Francisco de Macorís, desde el viernes pasado se puede decir que San Francisco está ya en Navidad, sí. está en Nochebuena, sábado, domingo. Ni las lunes, se aflojan. Y hasta la próxima semana, después del 31, después del primero. Esto es un caos el tránsito en San Francisco de Macorís. Entonces, mire, mire dónde radica mi llamado, que yo creo que se, se puede dar, eh, se puede hacer una excepción. El fin de semana, sobre todo el viernes y el sábado, en San Francisco el tránsito es un caos. ¿Qué contribuye a que sea un caos? Y ocurre contribuir a que no, a que a que se pueda decongestionar por lo menos la parte mínima del tránsito. Haciendo un trabajo efectivo por parte de los agentes del IGC que usted coordina. Uh -huh. Mi querido amigo. Mientras el tránsito es un cabo en Macorís, en la calle Salcedo, calle Castigo, donde quiera que usted se mueve 5, se 6, mueve, y siete y ocho eh, miembros de la DGC están en una esquina esperando al motorista para sí. poner la multa por un casco protector. Sí, así mismo. Que o sea, ellos están ¿no? totalmente descuidando, porque usted en estos días, vamos a odviar, soy yo querido, vamos a obviar en su momento, no es que usted esté infringiendo la ley, no, no, ponga su casco, ponga su cinturón. Pero si alguien les prestan atención a un motorista por un casco protector, a uno que va sin cinturón, entonces ese mismo vehículo estacionado ahí hace un, un, un, un tapón. Porque mientras esa gente de, de la 10 no le pone su multa, ese señor no se puede mover. Entonces lo que crean es un caos. Entonces vamos a utilizar esos policías durante esta semana y la otra para agilizar, mover el tránsito rápido. Esa es mi humilde sugerencia. Y usted verá que de alguna manera se va a agilizar el tránsito en San Francisco de Macorís. Vamos a ponerlo a hacer el trabajo que realmente tienen que hacer a movilizar el tránsito, permitir que el tránsito fluya mucho más rápido, para que el que salga a la calle a hacer una diligencia en esta época, de manera especial, pueda hacerla y no acabar un, un caos. Eso le resta al comercio. Eso le resta a usted que va a tener que gastar más combustible, porque donde tiene que llegar en 10 minutos, coge media, en Macorís, usted coge media hora. Yo salí de mi casa para llegar... Y en 10 minutos nos juntamos y toda Media hora, 40 minutos... Entonces eso es consumo, eso es gasto... En todo el sentido de la palabra... Entonces yo creo, creo... Que soy un neófito en materia de... De, de, de, de tránsito... Pero si sí creo que usted tiene la suficiente... Eh, capacidad para hacerlo... Que si... Esa eso es gente es de... Díjese, que están en las calles... Lo ponemos a eso... A movilizar a que fluya el tránsito rápido... No ponen multa, por Dios... Yo, yo te voy a decir, te voy a Entonces, decir ya de... este documental diciendo diciéndote esto cuando, cuando hay un tapón y yo voy con la hija mía o cualquiera de lo dicen, aquí hay, un, aquí hay un agente ahí adelante que el, tra, el tapón está ahí. <risa> Entonces, ¿dónde viene? ¿Dónde yo voy a ir a ganar ahora? La, la felicitación a la dijese imagínese usted, imagínese usted, o vamos a imaginarnos que hubiese pasado, ya no hubiesen dado prórroga hasta el martes, el miércoles, miércoles, que sé yo, perdón, hasta el día 2, para renovar el malvete. Imagínense usted, si ellos estaban ya en hora de la tardecita, esperando a las 12 de la noche, para entrar como la conga, y, y, imagínense si ellos estuviesen en eso, poniendo multa por no tener el... ¿cómo se llama? El malvete. malvete. O sea, estuvieran enfocados en eso, nada más. Como no están en eso, porque hasta el día 2, ahora están chequeando los cascos, los cinturones, porque que está bien ahora... La prioridad, Pero entiendo tiene, yo, debe tiene, ser tiene que el tránsito fluya Claro que sí, claro que sí, serio. Es que se ponen 5 y 6 en una esquina para los motoristas. <ríe> sí. Y los motoristas devolviéndose. Sí. Ahí, ahí, se devuelven para atrás. Yo me río porque Entonces, ellos cogen la, y, la hora pico para ponerse en las esquinas es claro. clásicas. <risa> Entonces reitero a el, que concluyo con es este humilde comentario. Encargado, de dígese, sí, aquí en San Francisco de Macorís por favor, instruya a los agentes de que salgan a las calles en esta semana y la otra, a tratar de agilizar el tránsito, viabilizarle, la, el, el, hacerse lo más fácil, menos difícil, al que sale a las calles en días como estos, que son días de juicio, por pues la gran cantidad de personas que se ve obligado a salir a las calles, porque obligado. Claro. Si no Mira, hoy, que hacer, no vamos sale. a ponerlo hoy, ¿Eh? hoy, porque ahora que tú estás haciendo ese comentario, yo tengo que decir algo. Mira, hoy, hoy 23, eh, ya muchos vienen de regreso de. La, de ...de las grandes ciudades... ...de la capital sobre todo... ...al encuentro con sus familiares... ...hay desplazamiento... ...ya hoy las tiendas... ...y, lo, y las áreas de comestible... ...ya... ...ya comenzamos a comprar las cosas... ...salir a hacer los planes, hacer todo... ...hoy es así... ...porque ya el 24... ...la cena de Nochebuena... ...se empieza a preparar desde las 12 casi... ...es así... ...ya mañana... Es un día que prácticamente hay que estar en la casa. Entonces, hoy, el tumulto que va a haber hoy en la calle es mucho. Entonces, mucho. Así como yo decía de, la, de los miembros de la DGC, nosotros, ¿verdad? Como conductores, vamos entonces a cumplir con nuestro rol. Usted, motorista, póngase su casco claro, para que nadie tenga que molestarlo. Usted, conductor de su vehículo de cuatro ruedas, póngase su cinturón de seguridad para evitar que, lo, que la VGC, distraiga la DGC. Ese es el término esa es la idea, vamos a intentar no distraer la DGC para que permitirle que haga su trabajo sí. ¿cuál es el trabajo? movilizar el tránsito sí. Dejemos, vamos hasta el día 2 fluir, fluir, vamos a hacer esa prueba hasta el día 2, el objetivo fundamental y el trabajo de la DGC es intentar eh, permitir que el, contribuir para que el tránsito pueda fluir eh, a la mayor brevedad, brevedad posible, así que ahí está mi humilde llamado a la DGC a partir del día de hoy ya que anteriormente no se ha hacer vamos a una pausa y a regreso pues seguimos aquí junto a Sergio Romero compartiendo los comentarios en el día de hoy que es la antesala de la Nochebuena del año 2019 No el cambio que en breve regresamos